Hola, mi nombre es Alex Dami, soy una interna en el Departamento de Salud de Santa Cruz. Um, uh, gracias por unirse a esta capacitación de cómo usar Reviewer. Esta sesión va a ser uh, grabada y vamos a continuar. Sí, bienvenidos a todos y gracias por presentarse hoy y tomar el primer paso para aprender Reviewer, nuestro portal um, virtual. Es así. Esto va a ser nuevo para ustedes, ha sido nuevo para nosotros, todos estamos aprendiéndolo junto y esperamos de que utilizar Reviewer va a ser facilitar el proceso para todos, pero con cualquier nuevo proceso hay que hacer algunos ajustes y qué bueno que están tomando todos el primer a paso al venir al taller de hoy. Les animo a todos de que tomen el tiempo después del entrenamiento de hoy, de verlo review y sentirse más cómodo con él mucho antes de la fecha límite del 4 de febrero. Y hoy día puede que tenga algunas preguntas. Es, las puede poner en el chat. Al final vamos a tomar preguntas. Um, Debido a mi presentación, no voy a tener acceso al chat. Así que al final, si algo necesita tratarse, Nicole Young y Nicole Lesson nos van a hacer llegar las preguntas. Y um, las preguntas van a tratar con reviewer en sí, no la solicitud. Si usted tiene preguntas durante la... Uh, por favor, mándelas uh, al sitio web o al correo electrónico que voy a poner en el chat ahorita. Corefunding. Eh, arroba Santa Cruz County US. Y ahí es donde se ponen las preguntas tocante a la solicitud en sí. Pero le prometo que vamos a, a contestar todas estas preguntas. <coughs> Bien, entonces hoy vamos a cubrir cómo ah, tener acceso a la aplicación, cómo crear una cuenta, cómo navegar reviewer y cómo presentar varias solicitudes. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí. Bien. Entonces. A mí me gusta mucho usar el Google. Entonces, lo primero que yo hago es puse, puse en Google, Human Services Department, Condado de Santa Cruz. Llegué a la página web y de aquí va a poder hacer clic donde dice Core Investments Funding Opportunities, en el, el cuadro amarillo. O también donde dice Home, puede hacer Funding Opportunities dos diferentes maneras de llegar al mismo, a la misma página. Y aquí está toda la información sobre la solicitud. Les animo a todos que tomen el tiempo de repasarlo, porque hay información muy importante aquí que le va a ayudar a guiar durante todo el proceso. A medida que voy deslizando la página, Aquí, bajo la sección que dice cómo solicito, es donde van a encontrar los enlaces para llegar a la solicitud. Es, está disponible aquí. Y antes de hacer clic en eso, quiero enseñarle otras partes. La primera es la forma del presupuesto. Y dentro de la solicitud de reviewer, le va a pedir que usted suba el formulario de uh, presupuesto y usted puede deslizarlo o bajarlo y trabajar en él. Hay uno que es para una sola agencia y otra uh, hoja para la, las colaborativas. También hay otros formularios opcionales. Cuando yo he trabajado en subvenciones, uh, yo uh, oprimo y um, bajo toda la solicitud y para que todos tengamos acceso a ello y esos son los niveles de aplicaciones pequeño, grande, pequeño, mediano y grande e impacto uh, enfocado. Realmente es una herramienta que uh, tiene la intención de ayudarles a todos. Sobre todo si están trabajando en, si están uh, presentando varias solicitudes, esto será de mucha ayuda. Bien, entonces voy a pasar a volver a la parte de arriba y vamos a abrir la solicitud en sí. Bien, entonces... Esta es a la página de la solicitud y hay un poquito de información aquí. Tenemos una pequeña descripción y esencialmente es lo mismo que está bajo el componente del resumen. Entonces, aquí hay información que usted puede repasar. Yo sé que toma bastante tiempo. Sobre todo si recién está empezando con el proceso. Si esta es su primerita vez venir al Reviewer, tiene que crear una cuenta. Entonces haga clic en ese cuadro. Bien, entonces le va a llevar a esta página información muy básica dice su correo electrónico, la contraseña, y una vez que lo presenta, le va a llevar automáticamente a la solicitud. Y si usted tiene varias personas que están trabajando en la solicitud y eso está muy bien, lo que recomiendo es que crean una sola cuenta y compartan esa información. Y aun si no van a ser varias personas, siempre es una buena idea tener varias personas que sepan la contraseña por si algo por último momento ocurre. Definitivamente compartas información con su equipo. Entonces, yo sí si tengo una cuenta. Entonces, voy a entrar a mi cuenta. Entonces, voy a poner mi uh, nombre, mi cuenta y mi contraseña. Y a veces. Uh, si ponemos mal por X causa el, um, la contraseña, le va a mandar un mensaje y si usted se, lo, se le olvida la contraseña, por cualquier razón, puede hacer clic donde dice Forget Password y eso le va a permitir um, conseguir un correo electrónico que le va a mandar y va a poder volver a crear su contraseña. Dice, por suerte, yo sí me acuerdo de mi contraseña. Lo primero que van a ver es el resumen y la página de información de contacto. Esta es una solicitud de varias hojas y va a pasar a la última parte. Voy a pasar a la última parte. Dice, hay un botón que dice Next, Próximo. Al hacer, uh, y puede hacer cada página al hacer, hacer clic en Next. Yo sé que puede ser un proceso abrumante a medida que usted vea cuántos cuadros de texto hay, y cuánta información le pide y Nicole Lessen compartió conmigo una buena manera es como una lista de, de chequeo, de comprobación. Hay todos estos cuadritos. Usted puede ver dónde se necesita la información. Todo está uh, presentado para usted. Es, me fue útil pensarlo de esa forma, de cómo llevar a cabo o completar la aplicación. Cada página, cada página tiene un título. El, esta página se llama Resumen e información de contacto y después va a haber una pequeña descripción y eso va a ayudar a orientarle de lo que va a haber en esta sección y también le va a señalar donde la otra, otra información se puede encontrar en qué sección del RFP y después cuál nivel de solicitud. Um, va a poner, uh, va, a va a seleccionar. Y si hay un pequeño asterisco después de la pregunta, eso quiere decir que es obligatorio contestarlo. Y si no lo contesta, le va a mandar un mensaje de error diciendo que necesita que poner más información, porque eso es útil, porque así no se le olvida poner información que es obligatoria. Dice, ese es el momento en que hay que uh, utilizar su paciencia. La primera es la pregunta de selección de qué nivel va a seleccionar, pequeño, mediano, grande o impacto enfocado. Y esto es importante porque basado en su selección aquí, el resto de la solicitud se va a llenar tocante eh, eh, tomando en cuenta las preguntas relevantes. Aquí seleccionamos pequeño, pero cuando repase el reviewer, eh, haga clic en cada uno de los niveles para que pueda ver las preguntas. Y tenemos esas solicitudes por separadas que tienen todas las preguntas de cada nivel. Entonces, la siguiente sección es una caja de texto que dice, por favor, dé un resumen en tres frases o menos de su propuesta. Y estoy aquí, ve que tiene 400 letras que se pueden poner y si yo empiezo a escribir, sigue bajando el número de caracteres o de, o de letras que se pueden poner y incluye también las letras o números y los espacios. Así que tengan en cuenta cuando esté se está trabajando en otro documento que hay que tomar en cuenta los espacios también. Algo también muy útil es que usted puede hacer más pequeña o más grande las cajas de texto. Al jalar la esquina derecha inferior hay dos líneas ahí pequeñas y eso le permite a expandir o a encoger la el cuadro de texto. Después llegamos a otros cuadros que son más pequeños. Simplemente están pidiendo información básica y se y Ve que algunas de esas preguntas no traen el asterisco. Si usted no tiene un sitio web, está muy bien. Lo mismo para el domicilio del programa. Si es el mismo domicilio que está poniendo arriba, entonces voy a seguir um, deslizando. Ahora otro tipo de preguntas semejante a la primera. Seleccione la categoría de servicio que mejor describe su pregunta, pero lo que es interesante en cuanto a esta. La segunda, según lo que seleccione en la primera categoría, van a cambiar las opciones abajo. Trastornos de, si seleccionamos salud, pero si lo cambiamos, a Educación, entonces todas las opciones cambian. Ahora, eh, haciendo clic en Educación, se trata de Cuidado de Niño, a Educación Temprana Infantil, y también hay otro bosón que dice Otro, y en ese pequeño cuadro puede describir qué significa al hacer clic en Otro. Ahora vamos a pasar a la siguiente uh, página. <coughs> Entonces, antes de seguir adelante, simplemente quiero enseñarle que puede volver a la página anterior, que la de resumen e información de contacto. Vamos a decir que... Uh, si esto fue lo suficiente para usted hoy día y no tiene tiempo, siempre puede, puede guardar y salirse de la solicitud. Y va a aparecer este cuadrito y, y vea que es, se abre este cuadrito que dice, clic aquí para guardar y salirse del formulario. Esto no entregará su formulario o su solicitud. Y le va a llevar de vuelta a la caja original, a la página original. Ok, ahora voy a volver a entrar. Bien, y también noten que todo mi texto se guardó y eso es muy útil. No creo que lo mencioné antes, pero después de navegar por el portal, si sí, usted puede agregar números, <coughs> no tiene que ser la respuesta completa. Puede poner una respuesta temporal de modo que le permita seguir a la próxima página. Entonces, esta página le va a preguntar que si usted es una sola agencia o es una propuesta colaborativa. Entonces, yo he marcado aquí a uh, solo una agencia, pero si fuera una propuesta colaborativa, entonces sale otra pregunta que le, le pregunta cuántas agencias colaboradoras hay. Y después va a haber un menú de números y la opción de seleccionar hasta ocho colaboradores. Si usted tiene más de ocho, eso está muy bien, simplemente re recomendamos que nos mande un email uh, para que podamos trabajar con usted para aumentar ese número. Para incluir todas las agencias que están colaborando con usted. Vamos a decir que estaba tra estoy trabajando con una sola agencia más. Y si yo hago clic en el número uno, <coughs> va a aparecer pero, uh, el nombre de una agencia. Pero si hago clic en tres, apare aparecen uh, los cuadros para tres agencias. Y. Según el número de agencias con, que, con las cuales está colaborando, ahí va a aparecer el número de cuadros para cada uno. Pero para propósitos de la demostración, voy a hacer una sola agencia. Bien, entonces ahora llegamos a la página de la solicitud. Y ahí van a empezar las preguntas más específicas. ¿Por qué hacerlo? Y tenemos una pequeña descripción y que le señala en cuál sección del RFP corresponde. Y aquí tenemos, dependiendo de cuál categoría usted seleccione, van a ser diferentes las preguntas a continuación. Si yo, si yo uh, selecciono Seguridad Económica y Movilidad, las preguntas serán diferentes. Y si hago clic en uh, Aumentar vitalidad económica, aquí hay otro cuadro de texto y podemos ver que son 3,000 uh, caracteres o espacios y por, por favor seleccione las dimensiones de equidad de que el proyecto o programa se va a enfocar y aquí hay un menú. Y usted puede seleccionar uno de estos. También hay la opción de otro. Puede poner ahí su propio texto y vamos a, a oprimir el siguiente botón. Y ahora estamos en la sección de qué debe de hacerse y es, estas son las subsecciones, ¿Por qué va a funcionar y quiénes son las personas que se van a servir. Tenemos el título que se debe de hacer, tenemos una pequeña descripción y luego cuál uh, los títulos subtítulos, cuáles son los servicios. Y a medida que usted los repase, eh, se supone que deben de ayudar a orientarle a las preguntas y se, para que usted sepa qué es lo que le están preguntando. Y aquí tenemos otra pregunta. y otro recuento de caracteres o de uh, letras, número de letras y espacios. Y aquí tenemos resultados y logros. Estamos repasando la solicitud pequeña ahorita. En los más niveles más grandes hay muchas más preguntas. Y para que esté consciente de eso a medida que sigue trabajando en la solicitud, en el entrenamiento, ya sea ahora o después. Pero aquí están los resultados y los logros eh, y e información adicional que puede repasar. Puede poner logro número uno y el espacio que para ponga logro número dos. Para logros o resultados, solo se les requiere poner un logro. Si tiene más, está muy bien, pero es, solo se requiere uno de ellos para la solicitud. Otra pregunta, note que este no es obligatorio. Y ahora pasamos a la subsección de lo que en la parte que dice por qué va a funcionar. Otra vez, otra descripción y quiero señalar aquí que el texto azul aquí que está subrayado, si hace clic en él, le va a llevar a otra página uh, web y usted puede ver aquí que le da más información que usted puede repasar y otra vez, otra pregunta de texto y otra y pasamos al continuo de evidencia. Y aquí uh, esto también se relaciona, relaciona a los resultados que que pongan por lo menos un, una pregunta, uh, el nombre del programa específico. Pero solo uno de estos es obligatorio. Otra pregunta de texto y luego sigue adelante. Entonces, ahora estamos en la última sección de la parte que se llama ¿Qué se debe de hacer? ¿Quiénes son las personas a, que, a quienes se van a prestar servicio? Otro cuadro. Y aquí estas son las preguntas demográficas. Estamos buscando números aquí. Y ahora tenemos información demográfica. La población dividida por edad. Entonces, lea estos cuidadosamente. Personas de edad de 0 a 5, de 6 a 18, el porcentaje y así en adelante. Y recuerde que el porcentaje total debe ser el 100%. Y después tenemos la etnicidad. Tenemos bastantes listados. También tenemos otro cuadro que dice otro. No tiene que llenar el cuadro de otro, pero si tiene otro, puede especificar cuál es. Y van a ver van a ver en los números demográficos. El idioma principal, uh, también las áreas geográficas, tome el tiempo para, yo sé que puede ser abrumante todo esto, pero piénselo como una lista de chequeo de comprobación. Entonces oprimimos siguiente y ahora la capacidad organ organizativa. Y esperamos para este punto ya le les parece un poco más conocido. Y aquí hay un nuevo tipo de pregunta. Para esta sección, ¿cuánto dinero se necesita? Y tenemos una explicación. Y le vamos a pedir que suban el formulario de, de, text, de presupuesto. Aquí puede bajar el formulario de presupuesto. Ese formulario también está en la página web. Usted no tiene que navegar hasta aquí para conseguirlo. Está en la portada del sitio web. Y para subir el presupuesto, va a hacer clic donde dice Choose File, elegir uh, documento. Entonces, yo voy a poner mi reflexión ahorita. Pero ahí es donde usted va a subir su presupuesto. Después haga clic en next, próximo. Y después va a subir ese... Um, les lleva a la forma de que voy um, a volver otra vez a la página de um, presupuesto. Y si, ne si necesita quitar ese documento, nomás haga clic en, en el cuadrito y se lo quita. Voy a volver a subir cualquier tipo de documento que usted quiera agregar o subir o a un documento de, de Word. Voy a decir que en las en los niveles más grandes pedimos información financiera también, entonces por debajo de esta área, también tiene la oportunidad de a, agregar otros documentos. Y aquí estamos en la última paja, página de la solicitud de no colusión. Y igual a los cuadros de texto, lo puede expandir para leerlo. Y tiene que leerlo, hacer clic en la cajita, y poner su nombre y la fecha. Y de ahí usted tiene un par de opciones. Puede retroceder, puede uh, guardarlo y salirse de la página del documento. O si está ya listo, puede presentarlo. Y cuando hace clic en el botón verde que dice submit, uh, si quiere ya entregarlos de una vez, haga clic en OK. Y ahora mi, pre, mi solicitud ha sido presentada. Entonces, si sí, ahí puede tener la fiesta por haberlo presentado. Van a ver mucha información. Y cómo puede empezar otras solicitudes. También quiero mostrarle que en su email Usted también va a recibir un correo electrónico que le dice que usted puede, uh, uh, se ha recibido su solicitud, pero la puede seguir enmendando hasta el día 4 de febrero a las 5 de la tarde. Después de esta fecha límite, febrero, 4 de febrero, 5 pm, ya no se pueden hacer más cambios. Es simplemente un reconocimiento de que... Um, se ha recibido. Si vuelve otra vez a la página, a los solicitudes, usted puede ver su, sol, su solicitud. Yo he estado haciendo muchas pruebas, como así que yo tengo muchas diferentes solicitudes y si quiero ver esta última, hago clic en el ojito y eso me lleva a la que recién presenté entonces de aquí usted tiene diferentes opciones a lo mejor le encanta el papel a usted y quiere imprimir su solicitud y hay un pequeño icono de la impresora y lo puede guardar bajar como un PDF y guardarlo o también puede uh, editar o cam hacer cambios en su documento y le va a llevar otra vez, a su solicitud para que pueda poner información adicional. Y lo que yo les recomiendo es el botón de guardar y salir. Y les recomiendo que siga pasando por cada página de la solicitud y hacer clic para asegurar de que todo esté bien hasta llegar al botón verde que dice Submit o entregar al final. Y si volvemos a mi presentación, está aquí el día y la hora que lo presentamos. Es posible que en algunos casos usted quiera presentar varias solicitudes y aquí hay un icono con el signo más. Y ahí es donde puede volver a solicitar. Y si usted hace clic en ese botón, le va a llevar a donde estuvimos antes, donde usted se presentó en esa primera página. Si usted está presentando una nueva solicitud, tiene que presentar la anterior. Pero siempre puede volver a hacer cambios a todas las que la ha entregado, de modo que pueda volver a la solicitud anterior. Y para más ayuda, aquí tiene un pequeño salvavidas a la izquierda inferior, y ahí puede pedir ayuda de reviewer. Nosotros no recibimos esto, la ciudad no va a recibir esto, pero reviewer, la compañía mismo, le va a ayudar, poder ayudar con cualquier cosa. Si hay algo que no funciona en el sistema, usted presenta su boleta reviewer y también puede, puede hacernos, uh, mandarnos una pregunta por ese correo electrónico que les di. Uh, y si el correo electrónico no es lo mejor, tenemos también un número telefónico que está en la solicitud. Y si usted quiere salirse de la página, la flechita ahí. Uh, le permite hacerlo. Voy a ya dejar de compartir para ayuda adicional, adicional. La sesión de hoy se va a grabar y poner en la página web, la misma página web a donde fuimos a encontrar la solicitud. También vamos a tener otro taller el día 12 de enero y una tres y va a ser exactamente el mismo taller que hoy, pero si usted tiene un colega que, que no pudo venir hoy, se lo puede mandar. Y a veces es útil ver las cosas un par de veces y quiero también distinguir de, de el rol de Nicole Young y Nicole Lesson. Ellas han dado unos entrenamientos tremendos. Estamos muy agradecidos. Y ellos tienen también conocimientos básicos sobre Reviewer. Si hay una pregunta básica, uh, pueden consultar con ellas, pero ellos le van a indicar la grabación o también que asistan al taller del 12 de enero. Porque hay algunas preguntas que ellas quizá no sepan contestar. Entonces, de abrirlo antes de las preguntas, quiero reconocer que al final del entrenamiento de hoy vamos a mandar una pequeña encuesta. Por favor, denos sus comentarios, cosas que usted quisiera ver. So, uh, eso sería muy agradecido. Entonces, ahora vamos a tomar preguntas. Pero si usted tiene alguna, parece que Thomas Hellman tiene una pregunta. Thomas quiere abrir su micrófono. Entonces, de lo que usted dijo, si uno empieza una segunda solicitud, uno no, no puede volver a la primera antes de presentar la segunda. Sí, eso es correcto. ¿Y cómo llegó usted a la lista de las que están presentadas? Una vez que usted presenta, Uh, va, va a recibir, uh, va a ver el tablero y hay un botón que dice mis solicitudes y podemos volver a verlo juntos. ¿Le sería útil hacer eso? Para mí, pero no quiero tomar todo el tiempo. No, vamos a hacerlo. No veo otras manos levantadas ahorita y creo que hay una o dos preguntas en el chat. Bien, entonces. Voy a repasar el correo electrónico. Entonces voy a hacer clic en ese enlace para uh, entrar. Mi información de contacto otra vez, mi contraseña. OK. Entonces me lleva otra vez a la página principal. Como dijo Tomás. a uh, uno solo llega a esta página cuando no tiene solicitudes abiertas. Todas han sido presentadas, pero quiero reconocer que es frustrante porque es frustrante para mí. Pero si usted quiere ver mis solicitudes, hace clic en el icono del que son como hojitas de papel y aquí les va a enseñar una lista. Si usted todavía no tiene uh, varias solicitudes, entonces es posible que no vea el icono con dos hojitas de papel, solo la que tiene una hojita de papel. Pero donde dice My Submissions, mis solicitudes, es ahí donde usted puede ver todas sus solicitudes. Uh, y Tom, Tomás dijo que eso le fue de ayuda. ¿Alguna otra pregunta? También yo sé que es mucha información. Um, si surgen más preguntas, a medida que usted repase el reviewer, siempre puede mandarnos un correo electrónico y podemos ayudarle con eso. Alex. ¿Quieres que una de nosotras lea algunas de las preguntas en el chat? Sí. Por favor, Nicole. Gracias. Nicole, Lesson, ¿tienes una que quieres uh, leer y podemos alternar? Sí. Nomás quería reconocer que George ya contestó la pregunta de Robin, que si su agencia ya ha recibido fondos en el pasado. Y si sí, hay que crear una cuenta nueva y la respuesta es sí, porque esto es nueve para otros. Como una consultora independiente, posiblemente trabajando en diferentes solicitudes para varias organizaciones sin fines de lucro o debe de pedirle a ella a cada organización que crea su propia cuenta. Yo les recomendaría que cada agencia abra su propia cuenta no más para los datos históricos, para la agencia, para el futuro, para el sigmo, próximo ciclo ellos podrán distinguir las solicitudes. Es mejor que cada agencia tenga su propia información para poder entrar y salir. Y Alex, Search quería saber sobre las condiciones de CORE y hay solo una condición primaria de core y qué pasa si el programa es innovativo y trata con varias condiciones. Para el propósito de esta solicitud, le estamos pidiendo que solo seleccionen una, la mejor. Es un poquito fuera del de, uh, ámbito de reviewer dentro de los uh, niveles pequeños, medianos y grandes. Y creo que el impacto uh, Enfocado también, pero esa es una muy buena pregunta para hacernos uh, por mandar por correo electrónico y podemos contestar eso. Y sí se va a contestar, se va a formular un documento de preguntas y respuestas Y Claudia tiene una pregunta semejante que sí puede utilizar uno a uh, más de una categoría de servicio. También hay que elegir uno y hay un límite de el documento. Creo que no sé la respuesta. Si sí hay un límite en el tamaño del documento, George, ¿sabe usted la respuesta? No estoy al 100% No estoy al cien seguro, pero no creo que haya un, un límite en cuanto al tamaño del uh, el expediente. Sí, eso lo voy a agregar al documento de preguntas y respuestas y se va a poner en el sitio web de servicios humanos. Fíjese uh, en el futuro y ahí vamos a tener la respuesta. Y Chris tenía una pregunta semejante uh, con lo que empezamos de Thomas sobre aguardar uh, y salir. Puede usted hacer eso sin presentarlo. Solo se puede trabajar en una solicitud a la vez. Entonces le enseño, les indico a las personas que, uh, que usted puede trabajar en la solicitud en papel, mientras que trabaja en otra electrónicamente. La otra opción es que usted puede seguir, puede poner toda la información y presentar una, porque usted la puede seguir cambiando hasta la fecha límite del 4 de febrero. Tiene que estar continuamente presentando la aplicación. sí es frustrante también, pero pero esas son las dos formas de trabajar con esto. Y en cuanto a las organizaciones más grandes, recomienda usted una sola una cuenta por programa, yo recomiendo que tengan una cuenta para toda la agencia, alguna de la información que usted pone, sobre todo en uh, la información de contacto se va a traspasar a una nueva solicitud para que no tenga que volver a poner toda esa información. Yo no veo ningún problema con una agencia tener diferentes uh, um, portales, digo, diferentes contraseñas para entrar, no, yo creo lo que funcione mejor para la organización de trabajo y sus procesos va a funcionar. Gracias. ¿Algo más, Nicole? Hay una nueva pregunta de Stacy en el chat, que si varias personas de una organización pueden estar trabajando en la solicitud a la misma vez. No sé, no sé, es, pero lo voy a investigar. Y George, también le voy a pedir si usted sabe la respuesta a este. También. No estoy, yo no estoy seguro, no creo, pero es algo que vamos a tener que investigar. Y Stacy, veo otra pregunta. Debo, debido que solo puedes tener una uh, solicitud abierta la sola vez, uh, no se pueden trabajar en varias solicitudes a la vez, pero, pero vamos a ver si dos personas pueden trabajar en la misma solicitud a la misma vez. Uh, no más como un recordatorio, es por eso que publicamos los formularios en el sitio web del condado, porque así varias personas pueden trabajar en varios aspectos de la solicitud y presentarlas cuando estén listas. Es muy buen recordatorio, gracias George. Algo más? Todas estas han sido muy buenas preguntas y les agradezco a todos hacerlas. Puede, puede mostrarnos dónde encontrar esos formularios otra vez. Voy a compartir otra vez mi pantalla. Entonces, para encontrar los formularios, primero va a empezar en su navegador donde dice la página web de Santa Cruz Human Services. De ahí va a llegar. A, hay dos formas que pueden encontrar los formularios. Uh, primero es la barra amarilla, donde dice Core Investments, y también donde dice Home, oportunidades de. Um, Y una vez que llegue a la página, usted va a bajar hasta donde dice cómo solicito. Ahí está el enlace para el formulario y cada uno de los formularios individuales están listados aquí y ahí es donde usted los puede bajar y compartirlos con su equipo. Y como recordatorio, si usted utiliza esos formularios, no los va a llenar, subir a reviewer, va a copiar y pegar cada sección a la solicitud en reviewer. Sí, es simplemente una hoja de trabajo para ayudarles a trabajar en las preguntas. Gracias, Nicole, por poner la página web en el chat. Bien, voy a seguir um, a quedarme aquí, pero yo sé que todos están muy, muy ocupados. Uh, si se tienen que retirar, no hay problemas. Muchas gracias por venir, por sus muy excelentes preguntas. Tenemos por esta encuesta de satisfacción, si por favor pueden llenarlas y le voy a agradecer muchísimo si la pueden comple completar. También tenemos. Otro taller y otro reviewer training en el chat y esos enlaces también están en la página web.